...que se viene un plan de obras auspicioso para el año que viene... ...a partir de un convenio que van a firmar con el Ministerio de Hacienda de Mendoza, ¿no? Sí, lo firmamos ayer con el Ministro Fayad... ...y retomando lo que decías, Agustina, es bueno hacer un balance... ...pero también tener claro que la, la gestión continúa... ...esto es una cuestión de calendario, de hacer un repaso... Claro. De, ...de uno, dos o tres años en nuestro caso... ...comenzamos el 10 de diciembre del 2019... Eh, ...hacer un repaso, ver qué es lo que falta... ...planificar el próximo año y en el marco de, de ese repaso de lo que hemos hecho... Bueno, ...está el plan de obras eh, que estamos ejecutando en la ciudad, en toda la ciudad... ...con intervenciones en toda la ciudad, ayer justamente estuve aquí cerquita... ...en la cuarta sección, visitando unos trabajos que estamos haciendo... ...en la calle Santiago del Estero, hoy voy a visitar obras en la calle Mitre... Uh -huh. ...y justamente ayer firmamos un convenio con, con el gobierno provincial el municipio va a recibir fondos que van a ir directamente a obras que generan impacto eh, positivo en la ciudad, como son una intervención integral en Jorge Acalle, Ajá. que es un, un eje comercial eh, Importantísimo. destacado uh -huh. en la sexta sección, una remodelación de calle Sarmiento, eh, al estilo de lo que fue la intervención en calle Aristides, muchos me pedían peatonalizar Sarmiento en el tramo que va de Chile a Belgrano, uh -huh. Vamos por, por un, una solución intermedia, ampliando veredas, recuperando espacio para el peatón. Pero o sea, también... no, no se va a hacer peatonal, pero se va a ensanchar el, sí. el lugar para los peatones. Sí, se, se, va, se va a respetar la circulación, recordemos que circulan colectivos, micros por allí, claro. eh, es un eje importante eh, de circulación este-oeste en la ciudad, pero también... Es un eje gastronómico que elegido por, por mendocinos y por turistas. Ustedes lo habrán... ¿Cómo, cómo se amplía el, el, sí. el, el plano gastronómico en la ciudad de Mendoza? Es impresionante. Zona ¿no? de hoteles, es uh -huh. una zona donde claro. el visitante caminando tiene una excelente oferta gastronómica. Así que ameritaba esa intervención para dar continuidad a lo que comienza en kilómetro cero. Una hermosa peatonal Sarmiento que tenemos. La Plaza Independencia con su fuente, con su... Escudo con el corpóreo, el espacio cultural y bueno, la continuidad en, en, desde Chile hacia Belgrano. Entonces tenemos Jorge a Calle, Sarmiento, Sarmiento. Calle San Juan, lo que hemos denominado San Juan Norte. Que hay una y, parte de la San Juan que ya la están. Ya estamos trabajando. Ya están trabajando. Estamos trabajando. Sí. Eh, vamos a llegar hasta, hasta Morón. Visité hace unos días también los trabajos que estamos haciendo en Morón. Eh, ...que va a tener una intervención integral... ...que es un eje de salida de la ciudad importantísimo. ¿Qué, qué sería intervención integral? Calzada, eh, las acequias, sí. el cordón, uh -huh. las veredas, luminarias... Eh. ¿Ahí se aprovecha también cañerías y demás? Claro, claro, claro. Buena, buena buena acotación, Rodi... ...porque en muchas intervenciones consultamos previamente con AISAM... ...ya que vamos a hacer ese trabajo uh -huh. de que ellos hagan el mejoramiento... ...de, de todas las cañerías... Eh, y, y bueno, estamos trabajando de manera coordinada justamente en Morón y en San Juan, un trabajo articulado con AISAM. Uh -huh. Y, nos y queda... veredas del microcentro. Y veredas del microcentro. Intervenciones en veredas del microcentro. Ustedes ya habrán visto lo, lo que estamos realizando en calle Colón y Vicente Zapata, en un trabajo planificado eh, que comenzó en los extremos y, y bueno, en los próximos meses va a culminar con un eje también, eh, eh, importantísimo, en el, el principal ingreso a la ciudad, y esto se, se vincula con Aristes, así que uh -huh. bueno, va a quedar totalmente intervenido ese eje que atraviesa la ciudad de este a oeste. ¿No tenés así miedo que... de que los vecinos se enojen con los eh, cortes? Y, y lo que agregaba sí. ayer Agustina, eh, y esto también hay que decirlo, porque un, un, en este caso la ciudad de Mendoza, pero ha sucedido también con otros municipios que reciben este tipo de aportes no reembolsables, y eso es importante. Eh, esto, ni el municipio, pero fundamentalmente ni los vecinos de la ciudad no, no ponen un peso. Esto es un aporte que hace el gobierno de la provincia, es posible por una buena administración también, y eso hay que destacarlo. Uh -huh. Y que esto además eh, es una estrategia federal, ha llegado a todos los, los municipios. Eh, obviamente que... Porque esto, todo está... esto va a significar cortes, lógicamente. O sea, no se puede modificar una calle claro. si vos no estableces un circuito en donde lógicamente obviamente, no se pueda pasar. sucedió, y haciendo un, un breve repaso, cuando hicimos esa intervención tan esperada en calle Suipacha, es decir, vecinos de, de la secta del microcentro, bueno estaban pidiendo hacía años una intervención integral y lo hicimos. Eh, obviamente que estando encima de, la, de las empresas... Eh, que realicen esos trabajos para que cumplan con los plazos de, de ejecución, pero entendiendo que esas obras quedan, es decir, ahí se genera obviamente uh, una molestia, alguna incomodidad durante el tiempo de, de ejecución, pero pensemos que es la forma de hacerlo, estar encima de las empresas que cumplan con los plazos, lo mismo con Calle, con calle Poyredón, uh -huh. que es un eje de salida importante, estamos terminando en los próximos meses un, una intervención integral... Adoquinado. Que se une eh, a Peltier, ahí, digamos. También hay claro. otra, otra calle que atraviesa la. Entonces la ciudad, pensemos ¿no? Morón, pensemos eh, qué salida, pero uh -huh. pensemos Peltier, pensemos redón Y bueno, con intervenciones estratégicas en, en eje eh, de, de, de, de alta circulación, uh -huh. con veredas también eh, eh, que están siendo intervenidas. Así que bueno, a los vecinos, y esto también es importante destacarlo, no Paciencia. solo a los vecinos, a los 120 mil vecinos que duermen en la ciudad, sino también a, a los, los 250.000 mendocinos y, y visitantes que llegan todos los días a la ciudad a trabajar, a hacer un trámite, a una consulta médica, a tomarse un café con un amigo, a hacer deporte eh, o, o a ir al teatro. También eh, la cantidad eh, bueno. de turistas que pasan por la los ciudad. Los turistas, Mendoza, ¿no? bueno, esto es paciencia, es importante avanzar, es decir, son intervenciones que han sido planificadas, eh, y lo importante también es que estamos recuperando ahora eh, los niveles de, de inversión, incluso superando los niveles de inversión en obra pública, eh, siempre nos, nos referimos pre a la prepandemia, claro. algo algo que ya tenemos incorporado. Estamos eh, por encima de, los, de, de de los del presupuesto destinado a inversión en obra pública uh -huh. y eso está bueno porque eh, bueno, la infraestructura de, de una ciudad... ...hace también a la calidad de vida. Hay otros componentes, pero digo, una, una ciudad con buenos espacios públicos... ...con buenas calles, con buenas veredas, con luminarias... ...vamos ahora a avanzar eh, con, con la, la colocación de más de 3.000 luminarias... ...fundamentalmente orientadas a las veredas, uh -huh. por una circulación segura... ...y esto, yo destaco más que la cantidad de luminarias... ...porque seguramente una ciudad más grande dice, bueno, nosotros ponemos 30.000 luminarias... ...eso me ha pasado hablando con alcaldes, intendentes de otras ciudades... Eh, y que de otras dimensiones, pero lo que destaco es la, la, el trabajo previo. Todo el equipo de gestión, eh, los secretarios, los subsecretarios, directores, coordinadores, concejales, salimos a la ciudad con una app que desarrollamos a caminar de noche la, la, la ciudad por las veredas, eh, en, en equipos que eran integrados por, por un varón y por, un, por una mujer... Para tener la, lo, lo mismo, la misma sensación o percepción que tiene el vecino o la vecina cuando sale de la ciudad y tiene que ir hasta la parada de colectivo, tiene que ir hasta la farmacia, claro. o llevar a, a, saber, llevar a los y, chicos a la escuela, o bueno, lo no que siente el vecino. Claro, cuál es la necesidad del vecino. Claro, pues yo puedo hacer un relevamiento y, y una un, un sistema de, de alumbrado de la ciudad que prácticamente está reconvertido al 100% a LED, funciona, se repara alguna lámpara LED. Pero bueno, ¿qué es lo que piensa el, el vecino? Entonces hicimos es, ese recorrido por todas las veredas de la ciudad, identificamos en, en, en verde las zonas que están iluminadas, pues también si, escuchando que lo, es, esa, esa compañera de trabajo mujer, qué, qué sensación tenía en esa vereda, eh, en amarillo para ver cuáles eran las razones, a lo mejor era poda, a lo mejor era bajar, claro. luminaria. Uh -huh y en las zonas donde, eh, por distintos motivos, estaban menos iluminadas, donde vamos a destinar esos recursos. Y eso, digo, también en el repaso de la gestión y en el balance, digo, ¿qué me queda? Una, tres años de gestión, una gestión planificada, sí. una gestión basada en datos, en una gestión como la de la ciudad de Mendoza, donde no solo gestionamos para nuestros vecinos, sino para esos vecinos que llegan todos los días, hay que, hay que planificar y, y además algo que, no, que es fundamental, la cercanía con los vecinos. Porque no, yo puedo dos. tener una gestión planificada, con datos, con tableros, pero una gestión fría, también necesitamos una gestión cercana a los vecinos y, y esto que yo planteo al equipo de gestión es lo que me sucede en la calle. La si persona que anda por la calle, solo, prácticamente no uso movilidad del municipio, me desplazo solo... Y cualquier vecino y te, que me cruza y, y en la calle me plantea las claro. cosas, tomo nota, le dejo mi celular. Y eso es buenísimo para la gestión de hay que tener A lo mejor por los eso... pies sobre la tierra siempre.